gustaría que nos cuentes hoy eh, cómo ha sido tu primera aproxima aproximación, a tu primer contacto con el tema de Design Thinking. A ver, mi primer contacto con el tema de Design Thinking ha sido creo en 2008, 2009, cuando estaba organizando eventos y entonces um, uno de los talleres que uh, que organicé, fue un, un taller donde estaban utilizando la metodología de Design Thinking. Me pareció muy familiar, pero en esa altura no sabía lo que es realmente. Um, eso fue el primer contacto con el nombre. Más tarde tuve un contacto más aprofundido con la uh, metodología cuando me invitaron a la Universidad de uh, Ciencias Aplicadas de Berlín de tecnología y economía a enseñar design thinking y me dijeron que yo lo estaba utilizando en mi trabajo. ¿sí? ¿Y cómo se llama? Pues es design thinking y es lo que usted estaba utilizando en su trabajo porque en la altura estaba, um, estaba montando con. con los fundadores de, de un coworking space, el primero de, de Europa más grande, que se llama Beta House, mm -hmm. um, el primer coworking space de Berlín. Y lo que estábamos, lo que estábamos haciendo era co-creación con el usuario final, mm -hmm. uh, era desarrollar todos los productos que eran muy innovadores y nosotros no sabíamos muy bien lo que quería el mercado con lo, el usuario final. Entonces, um, nuestra intuición nos ayudó. Uh, utilizar realmente todas las herramientas de design thinking sin saber que se llaman así eso fue el segundo contacto cuando me invitaron a enseñar algo que, que yo hacía y ellos enseñaran en teoría y me, de, me decían que es muy difícil explicar a los estudiantes esta metodología sin tener ejemplos por eso empecé a enseñarlo y la, el tercero contacto que fue más um, um, olia, mirando para para para el pasado, um, fue mi trabajo creativo uh, en, uh, en artes performativas que hice 10 años, uh -huh. donde encontré muchas partes de la metodología, uh, porque en el trabajo performativo, tú trabajas en un grupo interdisciplinario, con, con gente de varias uh, disciplinas, que tienen que crear algo y no saben qué saldrá al final. Entonces, la parte de confianza, de empatía, Uh, y de confianza creativa uh, la conocí, uh, claro, ya hace 10 años más o menos Creación colectiva Eso, la creación colectiva pero también la confianza creativa La confianza de que la creatividad y la incertidumbre al final uh, te ayudará a sacar algo innovador